Hola, hola, buenas tardes, a aquí a que se un día a la taberna Y hoy volvemos con Evil Genius, este va a ser nuestro capítulo número 14 Vamos a continuar trabajando en la investigación para las técnicas mineras avanzadas Para, como recordamos, a ver, ¿dónde, dónde, dónde está esto? Aquí, tenemos que llegar justo hasta esta zona de aquí Que en un principio no nos queda mucho, bueno, habría que pasar por toda esta zona de aquí Y eh, nos queda poquito al menos vamos a ir siendo listos, vamos a ser listos, vamos a ir al nivel 3 y vamos a empezar a abrir zona aquí, vamos a empezar a perforar y a ir metiendo eh, pues, zonas nuevas para nuestra guarida, ya sea más electricidad, más cámaras acorazadas, más eh, zona de entrenamiento no, pero zona de investigación a lo mejor. Bueno, el caso es, la pasta que tenemos, literalmente petárnosla, a hacer que... No nos puedan parar a nivel económico Y ahí vamos a continuar Mejorando la capacidad De transmisión, mejorando Bueno, todo en general De la guarida, vale, vamos a rebajar esto un poquito Vamos a, vale Aquí hemos pillado A nuestros enemigos infraganti Ojo, cruzada ahí Uh, se ha Uno de nuestros Vale Vale, vale, vale, vale entonces, visto lo visto, vamos a tratar de mejorar esto, entonces, vamos a coger, vamos a ser listos, vamos a ser listos. Primero, vamos a ampliar un poquito, un poquito, el tesoro, la sala del tesoro. Todo esto lo podemos perforar, sí, vale, pues vamos a perforar esto y vamos a coger y vamos a perforar también esto de aquí. Vale, esto, esto ya sabemos que va a ser todo, todo tesoro. Bueno, ¿hacemos todo tesoro? No, mira, vamos a coger, vamos a meter pared aquí Vale, ahí, un poquito más vertical Vale, vamos a devolver esto a la piedra Eso es Y esto lo haremos ya eh, zona de entrenamiento cuando llegue el momento O sea, ampliaremos, recogeremos todo esto aquí Y ya está Por lo menos ganaremos un poquito de espacio Pero bueno, con lo visto y lo que tenemos por ahora Vamos a coger y vamos a hacer Traca, traca Vale, y ganamos un poquito de... Tanto de espacio como de de cantidad de dinero posible almacenado Esto, bueno, que no quepa aquí ni un alfiler Hay que aprovechar todo el espacio posible Visto lo visto, los esbirros no entran aquí para nada Así que, con todo eso, ese espacio que estamos ganando Vale, aquí no se puede, aquí tampoco Esto no se puede eh, construir, no bueno, porque esto no se puede chafar Vale eh, eh, eh, Esto es una sala de. Y eh, esto nos puede ampliar por aquí un poquillo Inmovilizamos esto Vale Ok eh, por, el, por el momento no Vale, salas de entrenamiento Todo esto de aquí no lo podemos ganar eh, es, eh, Sí que lo podemos ganar Vale Vale, vale o sea, esto está bien, todo lo que podamos rascar de aquí, se va rascando poquito a poquito, ¿vale? Eso es, no, no deja de ser espacio que ganamos, ¿vale? Perfecto, y ahora, objetos, mover, entrenador de técnicos, esto tiene que estar por alguna razón obligatoriamente pegado a la pared, ¿vale? Pues vamos a ponerlo aquí pegado a la pared, ¿vale? Este lo vamos a meter Pegado a la pared Y técnicos Como tampoco entrenamos Tantos, tantos Vale, confirmamos todo Movemos eso Y ahora vemos Cómo lo gestionamos Vale No, bueno No hemos ganado tanto, tanto espacio Vale, habría que ver A lo mejor giramos este para allá Y vemos cómo lo hacemos Vale Claro, te iba a decir Hemos ganado espacio para las arcas Pero... No No hay nadie... Vale, pues nos vamos. Ok, con esto nos vamos a ir al mapa Mundi. Es que esto aquí. No me muevo mucho. Abierto, pero bueno. Vale. Ok. Tenemos cositas por aquí que revisar. Uy, atributos que hay que hacer aquí. Ah, uh, Tenemos nuevos agentes, ¿vale? Investigador hábil. Es bueno, pero no demasiado. Posibilidad media de resistir a las distracciones. ¿Vale? vale. Vale, vale, vale. A ver. Gente que necesite trabajo. Aquí que necesitamos. Cinco científicos y nos dan un bastón. Tres botones, eliminamos la tensión. Pero si no hay tensión en la zona, ¿qué vamos a hacer? Vale. Ah, ok, aquí están trabajando, aquí también. Aquí están trabajando, aquí no están trabajando. Vale, pues vamos a mejorar esto. Sí. Que tenemos la verdad capacidad de sobra para poder hacerlo. ¿Dónde más necesitan trabajo? Aquí. Esto lo mejoramos también. Vale, perfecto. Vamos a coger los esbirros. Los técnicos, vale, científicos, biólogos Científicos vamos a meter aquí como 12 Vale, esto está bien Biólogos 6, está bien Técnicos 10, vale, bien Botones, propaganda, aristócratas Vale, vamos a meter 20 botones Y de fuerza vamos a hacer más también 15 y 8 mercenarios Vale, todo esto está bien Muy trabajadores, lo de siempre Sin problema, vale, de hecho ¿Cuál, cuál es nuestro tope de la guarida? 124, vale, pues vamos a con... Bueno, no, es que nos vienen de poquito a poquito Y... Nunca nos viene mal Vale, ok, aquí estamos llevando más esbirros Vale, ahí ya han llegado Esta ya está mejorada Vale Vale, ok, se está mejorando poco a poquito Vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien Maravilloso Vale No, no Ah, estas, pues de por el momento no nos interesan, o sea, ok, está bien, no pasa nada porque estén sin trabajar. Vale. Es que además tenemos un montón de electricidad, pero un montón. nada no, maravilloso. Uh, nos faltan biólogos o técnicos aquí trabajando. Venga, hombre. Vale. Vale. Una red criminal mejorada. Bien, aquí estamos poniéndolo todo. Perfecto. Vale. Vamos a gastarnos... Uy. A ver. Objetos. Nos cabe para entrenar... A ver, lo suyo sería coger y entrenar. Poner otro entrenador de científicos... Ah, no. Este es el de técnicos. El de científicos es este. Que los tenemos todos aquí. Aquí no me cabe... Bueno, me cabe... Si soy capaz de mover este para acá, vale. Este es buen movimiento. Este es muy buen movimiento también. Entra perfecto y puedo coger y meter. Este lo vamos a mover aquí. Este lo vamos a mover aquí. No, ahora la jugada. Uy, uy, uy, uy. A ver, vale. A la jugada maestra va a ser rotar este aquí un poquito. Eh, solo ganas espacio aquí en el centro Y tampoco mucho Vale, vamos a cambiar este de sitio Aquí en medio que no molesta Este Lo vamos a pasar para acá Vale, eso es, perfecto Este para acá Y meto aquí otro entrenador de mercenarios ¿Dónde está? Esto es Vale, este nos quita 10 de electricidad Vale, entonces Ahora vamos a sacar muchísimos más mercenarios Pero la idea es coger Y meter aquí otro entrenador de científicos Que nos, no nos va a caber Vale, lo ponemos aquí Para poder sacar científicos A toda pastilla Vale Vale, me gusta A lo mejor otro entrenador de biólogos Aquí Como propagandistas tampoco nos hacen falta tantos Vale, vamos a meter esto aquí Aquí lo pueden entrar los botones, sí, vale Menos 22 de energía no, Y es que tenemos de sobra o sea, Con tranquilidad podemos sacar esto bastante fácil Vale, me gusta Vale, vamos a ir preparándonos ya Porque como vamos a tener Dentro de bastante pronto el, La mejora para llegar hasta allí El 2 Y en el piso 1 Que es donde es Vale, vamos a coger y vamos a edificar cositas En el piso 3 que tenemos bastante sitio Vamos a ser listos Y vamos a meter ya electricidad en esta zona ¿vale? tal que bueno, esto lo haremos pasillo podemos co coger y edificar todo esto ahí, ahí, brutalmente ¿vale? vale, no, vamos a construir, vamos a dejar esto con un poco de pared me parece correcto y aquí vamos a hacer pasillo tal que así vale vale así está bien opa uy pasillo esto no lo ha molado vale pasillo dije esto me lo haces pasillo vale aquí vamos a meter pared y vamos a meter aquí una puerta de eléctrico Vale. Oh, eh, por favor. Aquí. Me habré quedado corto, verás. Eléctrico. Una puerta. Vale, maravilloso. Y vamos a construir aquí reactores a toda pastilla. Vale, dime que cabe otro. Vale, bueno, peligroso. No, no, no, no. Aquí no se puede construir así. ¿Vale? Esto está bien. Vale, perfecto. Así. Ah, así. ¿Vale? Este aquí también. Este aquí también. ¿Vale? Uy, no. Si construimos así no cabe. ¿Vale? Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Y... Vale, no vamos a bloquear la puerta. De momento lo vamos a dejar así. Así hemos ganado bastante, bastante, bastante energía Y estamos limpiando mucho las arcas Con lo que está bien O sea, ganamos colchón 148.000 nos quitamos y ganamos No es posible Uy, ¿qué nos queda Ah, vale Vale, pues nada, volvemos a meter aquí piedra Y ya está Au, uh. Vale, pues entonces hay que cancelar este Mover, vale. Vamos a pegarlo aquí a esta zona de la pared. Oh. Y así sí que se puede acceder, vale. Por no marearnos mucho tampoco. Este aquí y este aquí, vale. Y se puede acceder en un principio a todos. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no? Ah, vale. Ahora. Y claro, y ahora la cosa es. Con la cantidad de pasta que nos hemos dejado aquí, esto nos va a bajar un montón. Entonces vamos a ser listos, vamos a mandar gente fuera para sacar pasta de forma instantánea. Vale, esta me parece bien, son seis botones. Nos quitamos seis botones de encima, los ponemos a entrenar. Vale, y el resto, estas son las buenas, ¿no? Que son instantáneas, de 10 segundos, 15.000 de oro. Maravilloso. Uy, un grupo de investigadores, cuidado. Eh, vale, piso 4. Gente saliendo de la guarida ¿Dónde están los investigadores? Esto es una pasta brutal Hay que poner más máquinas tragaperras Porque literalmente es dinero Que entra solo, Sin nosotros tener que trabajar O sea, es maravilloso Pero maravilloso Ay, perdón Que le di a pausa Digo, no puede ser Se quedó parado esto ¿Vale? ¿Dónde están los investigadores? Uh, oh, aquí hay uno Vale, distraemos. ¿Dónde están el resto? Uh, están aquí. Maravilloso. ¿Nos están dejando pasta los investigadores? Puede ser. <ríe> Esto está mal, ¿no? Vale, vamos a volver aquí, mientras estos están ahí trabajando. Uf. A ver, nos quitamos cosas de encima, ¿eh? ¿Aquí no habíamos mandado hasta los cinco botones? Vale, vamos a mandar esta. Confirma. Vale, que es bastante trabajo. Y aquí... Uh, vale, vale, vale, vale. Ya tenemos las técnicas de minería avanzadas. Vale, vamos a volver al menú de investigación y a ver qué podemos meter ahora. Técnicas de minería avanzadas... Uh, vale, hasta que tengamos esto nos va a costar un montón A ver qué cosas podemos meter nuevas Cama grande, restaura parcialmente la moral y la vitalidad de tus esbirros Es imposible dormir, no dormir bien en estas camas O oh, oh, oh, oh. esbirros apostados Aquí actuarán contra los agentes marcados que detecten las camas de seguridad Los esbirros duros necesitan asientos blandos Mesa de guardia avanzada Vale, eso podría ser un detalle, mejorar la vitalidad Entrenamiento básico, instrucción normal. Videojuegos. Videojuegos. Escúchame. Eh, de locos, ¿no? O sea, vamos de cabeza por esto. 40.000. A ver, es que lo otro que nos quedaría sería 2.000 de oro. Esto es súper barato. Máximo versos de la valida más 20. Así de forma gratuita. Lava cerebros. Protocolo de extracción de intrusos. Banco de datos tus espíritus, una orden permanente para que tus espíritus extraigan a cualquier gente que encuentre en zonas específicas de la guarida oye, vamos a, vamos a meter este que tardaremos poquito, si eso, si hace falta nos gastamos ¿cuánto cuesta esto? 20.000, ah bueno barato, vale, vamos a meter esto, vale, y vamos a darle caña porque como tenemos mucho, mucho, mucho que poder sacar porque con los centros de datos y todo esto tenemos bastante, la verdad Aquí nos faltan informes No quiero tampoco quitarnos Vale Vale, vale Bueno, oye, estamos bien ¿eh? Estamos bastante, bastante bien Vale, a ver Lo dicho En caso de que fuera necesario Vamos a meter aquí nuevos Vale, bancos de datos Vale, vamos a meter esto a funcionar a encender a Encender Y esto lo apagamos pero vamos a meter nuevos bancos de datos, eh, eh, eh, laboratorio, objeto, banco de datos, vale, vamos a meter uno extra aquí, cabe, bueno, lo voy a poner aquí en este rincón y luego ya reorganizaremos lo que haga falta, vale, por calidad de la electricidad no será, vale. Vale. Ok, el piso 3, ¿cómo va? Uh, perfecto, ya estamos empezando a trabajar en esto. Maravilloso, nos podemos gastar toda la energía que queramos. En el piso 1 no nos hace falta nada, pero ahora tenemos aquí, o sea, en el piso 2. Pero ahora estamos ya en el piso 1 y aquí es donde se viene la magia porque ya podemos meter esto. ¿Dónde está? Uy, pero ¿y la escalera? ¿Por qué? ¿No podemos perforar esto? Vale Vale Conectar con el piso 2 Sí, sí, sí, sí sí. Maravilloso algo va. Vale, esto no Cancelar <ríe> Vamos a Ya hay una escalera construida Se necesita investigar Técnicas mineras definitivas What? O sea, literalmente hemos fallado perforando Vale, bueno, pues nada Vamos al piso 1 Lo metemos aquí Conectar con el piso 2, maravilloso Y aquí hacemos con... Ay, ay, me he vuelto a confundir Vale, conectamos con el piso 2 Gracias, dejamos esto aquí Y ahora hacemos un vestíbulo así de pasillo Confirmamos Y apañamos Vale, ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien Ampliamos pasillo por aquí Ah, no, aquí no es. Vale. Eh, me da igual. Cerramos esto, ya bajaremos. Ahora, aquí, vale. Sacamos pasillo. Maravillosamente. Vamos a clavar aquí una. Uy. Pues siempre pasa igual. Vamos a meter aquí en la puerta. Objetos. Vale. ¿En serio? ¿Tan mala suerte tengo? Vale. Pasillo. Objetos. Vale, vale, vale, vale. La puerta. Vale, maravilloso. Ahora vamos a poner aquí un puño. Por si acaso. Vamos a poner aquí unos darditos. Bueno. Vamos a poner un puño aquí en el otro lado. Vale, exacto. Que no se escape nadie. Y... Continuamos nuestro pasillo hasta aquí Vale, la idea es maravilloso Maravilloso Vale, ok, veremos cómo avanza la cosa Pero por el momento, bien Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué más nos podemos plantear? Bueno, la investigación debería ir, la verdad es que a toda pastilla A ver, ¿cómo hacemos? Vale, ok, este es el botón de acceso rápido para poder moverse decentemente entre los pisos Me gusta ¿Qué más nos falta? ¿O qué, qué nos haría falta? Estamos. ¿Por qué no hay gente trabajando en el banco de datos? Venga, señores. Va, aquí la verdad es que lo tenemos todo muy abierto y no. No hay necesidades de comer. La gente está entrenando. Vale. Pues que no. La verdad es que vamos viento en popa. No tenemos problema ninguno y los entrenamientos surgen bastante bien. Una trampa en el piso 4, aquí. Eh. Vale. No lo vamos a capturar. Vamos a capturar a la gente y ya está. Vale, bueno, los que nos podamos llevar nos los llevamos y ya está Maravilloso Maravilloso, maravilloso Todo el mundo ahí saliendo a tope Vale, mira, vamos a construir Cositas para nuestra sala militar Perfecto, vale, perforamos aquí Uah, Es que Ganamos un montón de espacio ahora eh Con la nueva técnica minera Pero un montón, un montón Bueno, esto es un poco absurdo Vale, vamos a minear hasta aquí ¿Vale? Podemos meter otra... Vale, sí, bueno, si movemos esta de aquí... Si movemos esta de aquí, la podemos poner así... ¿Vale? Podemos meter la otra aquí en este rincón... Bueno, movemos esta aquí... ¿Vale? Metemos esta otra aquí... ¡Uy, vale! Nos quitamos esta lamparita... La enchufamos aquí en este rincón... Metemos ahora... Objetos, gracias Metemos ahora esta mesa aquí Y ahora la otra sala de control Aquí está, Uh, perfecto Ha mejorado perfecto. mucho, ¿eh? en un momentito Vale, vamos a poner, si sí, eso Cámaras justo aquí Objetos, ah no Las cámaras son del pasillo Cierto, las cámaras son de pasillo Vale, que veamos bajar a la gente y vamos a poner otra. En esta me da un poquito igual, pero aquí sí que no me da igual. O sea, quiero ver si alguien trata de colarse por aquí. Bueno, ¿y así? Bueno, uh, así recojo todo. Perfecto. Vale, confirmamos. Vale, vale, vale. Ya empezamos. Ya estamos excavando. Ya estamos excavando. Me gusta. Dios, cuánta gente. ¿Qué ¿Qué pasa? La verdad es que ese A mal todo el mundo ahí es una locura Vale Vale, yo creo que abajo vamos a hacer una sala rollo full de sacar informes Y vamos a meter ahí un montón de esbirros a trabajar Vale, bueno, por el momento aquí estamos trabajando bien Vale, vamos a ampliar Vale, bueno, se ha capturado esbirros normal Venga, que le baje... Con tranquilidad la motivación. Exacto. Escoltar al prisionero. Vale, y le damos el cerebrillo Y a este lo vamos a meter aquí. Para poder redistribuir un poquito. Que siempre sí, está bien. Vale, vamos a gastarnos pasta en mejorar el laboratorio. Como ya habíamos dicho. El laboratorio, objetos. Ah, no, no. Bueno, la sala. O la propia sala. Vamos a hacerla más grande. Pues que podemos rascar hasta esto de aquí, tío. O sea, literal, toda la pequeña pared que podamos rascar me sirve. Pero además me sirve muchísimo. Vale, esto me lo cargo de aquí. Esto también lo puedo rascar. Buah, es que a, vamos a ampliar un montón esto. Cafetería, a lo mejor me sale a cuenta meter... Más trozo de cafetería Como en el segundo piso O algo así en, Justo en el de abajo para tener más Más espacio ahí de trabajo Vale, vamos a confirmar esto Y de momento ya veremos cómo organizamos Pero bueno, en esta zona de aquí podemos coger y sacar Sacar Zona para trabajar Vale, hemos lavado el cerebro Muy bien, uy, uy, uy, Iván A ver señor eh, Iv Ay, Iván Hijo mío, ¿te has quedado ahí enganchado en la puerta? Vale. Vale, a ver, vamos a revisar qué objetivos tenemos. A ver si podemos hacer uno, vale, obtenemos recompensa. Entrena diálogo. Uh, diálogos, biólogos. Vale, permanece aquí en la alerta roja. Uh, vale, vamos a construir extintores para los pisos de abajo. Vale, aquí uno en cada piso y ya está, con eso debería ser suficiente. Vale. Eh, aquí nada más bajar de la escalera No nos deja Vale, pues aquí Vale, otro en esta zona Aunque de momento no haya nada Vale, y otro en esta zona de aquí Aunque de momento no haya nada Vale, confirmamos fe eh, me parece que no estemos llegando aquí ¿eh? Vale, vale, ya hemos mandado a alguien Eso es positivo, me gusta Vale Ahí de, de energía vamos sobradamente bien. Vale, perfecto, perfecto. Ahora moveremos todas las cosas y reubicaremos. Vamos a aprovechar, creo yo, para ser listos. O sea, y vamos a mover, vale, esto aquí. Mira, además viene perfecto. Pegadito a la pared. Dejamos espacio para el resto de cosas. Esto todo así puesto en vertical. De hecho, creo que nos llega la pasta para poder poner otro aquí. Bueno, la pasta sí el espacio no. Es una lástima. Vale, pues entonces lo estamos haciendo mal. Al revés. Nos pegamos aquí, aquí... Y aquí ya tenemos espacio aquí para poner otro. Vale, me gusta. Confirmamos. De estos centrifugadoras no tenemos ni ninguna. Bueno, ahora mismo nos apura más lo de los centros de datos, pero... Eh, eh, eh, vale, aquí vamos a darle la vuelta a esto Vale, y vamos a poner una Que por 55.000 Y dos, 110.000 Es que nos sobra la pasta Pero tal cual Vale 5.000, nada, nada De sobra Además, que todo ese dinero lo estamos generando fuera con las tragaperras O en las misiones que tenemos por ahí No deberíamos tener ningún problema con esto vale y nada y a lo nuevo que se construya se le vuelve a pagar la la corriente y ya está vale vamos a mandar cositas por ahí en el mapa mundi porque tendremos que tener algo disponible a ver si aquí ya han iterado las misiones ya sale alguna nueva que nos interese o algo reduce probablemente el número de turistas Uy, reduce porque querría reducirlo bueno vamos a quitarnos tres botones de encima y así activamos de nuevo los, las rotaciones de de actividad y ya está vale una dónde hemos completado una eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, no me falta aquí un poquito de info vale, a lo mejor sería lo suyo acabar de conquistar otros otras zonas otros centros paid. es que en la zona norte... Aquí... ¿Dónde me quedan menos sitios por conquistar? Vale, vamos a meter aquí una base Y ahora vamos a meter aquí otra base Vale, y en el siguiente capítulo nos dedicaremos a aumentar esa potencia nuestra de, de producción Vale A ver, tú, escolta prisionero, vente para acá que vamos a necesitar gentecilla Vale, me gusta Vale, capacidad de cámaras tengo dos aún... Vale, bueno, vamos para abajo, a ver cómo está esto... Uh, vale, vale, ya estamos llegando, vamos a darle calor aquí... Porque quiero que completemos esto... ¡Vale! Orden permanente para que tus servicios extraigan a cualquier gente. me gusta... Vale, vamos al menú de investigación, vamos a bloquear esto y vamos a ver... Qué podemos hacer, biólogo banco de datos... Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ah, esta ya la tenemos desbloqueada, es cierto. Cajas de almacén. Esta no. Ah, sí, esta sí que ya está investigado. Muestra de tejido orgánico. Mm, esta no deberíamos tener, tardar mucho siendo por cuatro. Pero creo que nos vamos a esperar ya para lo que nos queda aquí. Vale, vamos a cerrar el capítulo con esto. Vamos a completar la, el, el, la zona. Y con eso cerraremos. O sea, a ver qué... ¿Qué objetivo nos da? Porque a lo mejor tenemos que investigar cosas Vale, vale, vale, vale vale, vale. Venga, venga, venga, que lo tenemos 3 de 12, vamos, vamos, vamos 7, 8, 9, 10 11 y 2 vale, vale, vale, vale Va seguro y previsto Tenemos perdido varias decenas de desvíos por culpa de la radiación Puede ser Todo dentro de las cifras de bajas se aceptables Seguir, para adelante pero señor, el equipo está cansado y está muriendo mucha gente, quizá si les diese usted un pequeño descanso... No, no, no, Pero no puedo estar usando a los mismos trabajadores una y otra vez. Dile a un trabajador que descanse un poco, tú lo sustituirás mientras tanto. Gracias por la sugerencia. ¡Ay, lol! ¡Oh! ¡Lol! Derrota saboteadores. Completa la investigación, radio riesgo. Secuestra a la ingeniera original en el mapa Mundi. Oblígala a mejorar el dispositivo caos. Tremendo bicharraco. Modo mejor a caos. Eh, wow. A ver. Sus cinco cámaras almacenan continuamente energía cinética a base de comprimir los átomos en espacios diminutos. Al dispersar el dispositivo, toda esa energía se libera a la vez en forma de un único proyectil de poder devastador. Uh, vale. Ok, de momento estamos más o menos preparados. Vamos a ver dónde se encuentra. Pri uh. Oh, maravilloso. Con esto vemos el mapa mundi perfectamente. ¿Aquí es donde tenemos la misión? ¿Dónde está la misión? Buah, a lo mejor no ha salido. Debería haber aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Cuatro trabajadores, cuatro mercenarios y cuatro botones en 10 segundos me dan 50... Cincuenta... Ah, no, uno. Tengo que pagar 50.000. Los tenemos. Vale, pues nada. Vamos a ir a por esta mujer. Confirmar confirmar vale qué otras zonas están que les falta trabajo Va, aquí no nos interesa ninguna vale lo tenemos en pausa vamos a ir poco a poco pero lo vamos a soltar vale aquí que tenemos eliminar tensión seis trabajadores por cinco informes vale pues vamos a eliminar la tensión y ya está aquí que tenemos vale trabajos precarios dentro de lo que cabe Mm, mm, mm. Vale, vamos a mejorarlo Y ahora veremos cómo lo gestionamos Y luego, ¿cuál más tenemos? Ah, esta nueva Vale, también este vamos a mejorarla Vale, perfecto Solo por mejorar la base ya nos sale a cuenta Esto es una locura, eh Vale, además Para, para, para, para, para para, para, para. Objetivos, vale bueno, Los extintores, para vale, eso Mata un técnico, ahora vamos, no te preocupes Vale Ok, esto es lo que nos ha mejorado. Vale, que ahora tenemos estos nuevos objetivos. Del núcleo de los a se han logrado desarrollar. Vale. Zona de seguridad. Explica a tus espíritus cómo deben responder a los intrusos. Uh. Y lo acompañará hasta la tapadera. Vale, y me parece más que correcto. Vale, perfecto. O sea, está muy guay. Ahora, conquista el mundo, vale, vamos a meter esto, banco de datos, por tres, pues vamos a construir un nuevo banco de datos, vale, vamos a subir de piso y vamos a meter aquí, ¿dónde estamos? Vale, perfecto, un nuevo banco de datos, laboratorio, objetos, banco de datos, vale, vamos a meter este aquí, ah no, así girado, vale, maravilloso, ...este otro... ...aquí... ...lo podemos mover... ...para pegarlo a la pared... ...perfecto... ...así ganamos un poquito de espacio... ...de hecho... ...además... ...vamos a ponerle... ...aquí... ...un poquito... ...un poquito... ...de decoración... ...ah no... ...hay uno... ...alguno que de... ...estadísticas... ...maravillosas... ...vale... ...este... ...perfecto... ...vale... ...y confirmamos... ...vale... ...y esto se va a quedar... ...bueno... Esto lo podemos mover Vale, y vamos a cerrar el capítulo Tal que así Se nos ha quedado un buen capítulo Ya tenemos un nuevo objetivo Para el futuro, así que Vamos a por ello Lo de siempre, espero que os esté gustando la serie Que estéis disfrutando y ya sabéis Seguidnos en el resto de, de redes Que estamos creando contenido Y gracias por vuestro apoyo Porque hacéis creer, crecer la taberna Diaria Dicho esto, nos vemos